Tengo 21 años, y soy de Palmira Valle del Cauca eh, Debido a comentarios que yo recibía de pequeño como cabeza de estopa, pelo de coco, pelo maldito, cabeza de micrófono, etc. Esos comentarios generaron una gran inseguridad en mí, haciendo de que yo si no era con extensiones o con las trenzas super largas, yo no salía a la calle Me generaba mucha vergüenza e inseguridad de saber que recibía, si iba a seguir recibiendo ese tipo de comentarios por, por, por terceras personas eh, yo me empecé a alisarme a los 13 años Y en ese proceso de alisarme Pues a mí se me empezó a debilitar demasiado el cabello Entonces a los 18 eh, Yo vi que tenía el cabello muy delicado Yo cogí y me pasaba la mano Y me quedaba un poco de pelo en la mano Y yo dije, Diana, te estás quedando coquimba Ahí decidí cortarme el cabello eh, Me hizo un corte súper bajito Y después de eso dejé, decidí dejarme el cabello así natural Ahora sí si me dicen, me siguen preguntando, ya no sé cuándo y yo me quedo como que nunca más. <ríe> eh, en el proceso de aceptación eh, ha sido duro para mí, pero pues el proceso ha sido satisfactorio en mi caso. Aprendí aprendido a amarme, aprendido a hablar mental y como soy.